Hola, soy Franco. En este video le hice un troleo a mi primo Brian, que bueno, no se enojó ni nada. Pero salió bueno el troleo, lo que pasa es que cambié los controles para que no se moviera y. Chuchu. Conozco. ¿Lo conoces? Sí. Lo conozco, No Deja de poner el grafo siempre. ¿Esta es la última vez, ¿ale? Dale, vamos. ¡Ay! Si si gana jugamos a otro. dale. Si no jugamos a otro. ¡Sí! ay, eh, eh. yo no tengo que ganar. Vale. Sí, sí, o lo... oh, ya no tengo. ¿Para qué es esto? Yo yo me quedo. Aquí. No sé nada. No sé nada. Ah, sí me... ¿Qué? ¿Qué pasa? Brian. Sí, es que no puedo. hacer... ¿No, no te mueves? ¿No, te mueves? No. Yo, veo, ah, ah. no. No, no, no, no, no. No, no, no. Ay, ya entiendo. Sí, tengo que comprarme memoria. Ya no la para más. Dani. No, vos es este. no oh, por Dios ¿Un, santo. Un camino. No sé. no. Ahora jugamos a otro, lado ¿no? no, si vos ganar. ¿Qué? ¿Cómo se si va a ganar? No dije, se mueve. con qué se mueve con estos mira esto también mira ¿ves? <risa> no se mueve no se, se mueve mira ah, se me acordó que este? es lo que oh. ¿Ves? mira aprieta este ¿Eh? aprieta este ¿ves? ¿Ves? Se mueve. Pero no se movía. No, no, culito Culito, dale. No, no. Oh, Blanco, ¿por qué yo no puedo? Ir? Sí, sí mira, mira. La de ¿Por qué yo no puedo hacer así? ¿Cómo? Apreté estos dos. ¿Qué? Apreté estos dos. Estos. Mira, estos, estos. Este y este. Este y este. Sí. No, es que te va la guiado. ¿Qué? Es que te va la guiado. Ay, querida. Ahora tomaste tomate palito. No puedo ir para atrás. No puedo ir para atrás. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Así? Con este. ¿Eh? A ver. ¿Ves? Esta es una locura. ¡Vamos a otro juego! ¿eh? ¡Vamos a, ¿Eh? sí, es vamos a otro mejor. juego! Es que no te ¿Por qué no te movís. ¿Por qué no te movés? Dale, voy a jugar, Ryan! ¿En serio, Brian? No. ¿Me estás mintiendo? No, te estoy mintiendo. Eso fue todo el troleo. Eso fue todo. Oye, Brian, te troleé. ¿Qué Cambié los botones para que no te movieras. Tú cambiaste, mentira. Mira. Mira, aprieto este. Y aprieto este, estuve jugando nada más una bromita, pero, mira lo que pasa es que te mueves así, ¿me viste? Con este. ¿Cómo se me muevo ¿Y cuál es para atrás? Es con este, ya que te están yendo y así así, para moverme. ¿Ves esto qué es? Un pantalón. ¿Cómo qué ¿Estos? Sí. Bueno, eso fue todo. ¿Cuál es para caminar?